Somos Ibañez Rivero Abogados. Hoy te vamos a hablar de algunas novedades que ha habido desde marzo, cuando publicamos un video introductorio sobre las zonas económicas especiales. Ahí explicamos qué son dichas zonas, y por qué son una excelente oportunidad para hacer negocios y al mismo tiempo desarrollar el territorio nacional. Si no lo has visto, te invitamos a que lo veas. En abril de 2018 se constituyeron dos zonas económicas especiales. Una en Campeche con una superficie casi de 2.800 hectáreas cerca de Ceibaplaya. Playa y otra en Tabasco con una superficie de 2.200 hectáreas cerca del puerto de Dos Bocas. Las normas que regulan ambas zonas son muy amigables a la inversión y prevén la exención de la totalidad del impuesto sobre la renta durante los primeros 10 años de operación y del 50% para los siguientes cinco años, además del extenso portafolio de beneficios fiscales y no fiscales que se prevé conceder para la mayor parte de las zonas. Aunque en las zonas originales existió la prohibición de desarrollar algunas actividades, esa limitación existe en los casos de Campeche y Tabasco. Respecto a la Zona Económica Especial de Progreso Yucatán, ...incluye beneficios fiscales considerablemente menores que en las otras zonas, como mencionamos en nuestro anterior video. Sin embargo, esta zona despierta especial interés por estar abocada al desarrollo de empresas de alta tecnología. El Estado de Yucatán ocupó en 2015 el quinto lugar en relación con el número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT por lo que constituye una entidad propicia para la instalación de este tipo de empresas. En relación con la incidencia delictiva, queremos mencionarte que la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales ha puesto especial énfasis en el manejo del problema, empezando por el caso de las Cárdenas, la Unión, firmando en el pasado mes de febrero un convenio de seguridad pública con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal y las autoridades locales. En el convenio se contempla la construcción de un Centro de Inteligencia de la Secretaría de Marina, en esa zona económica especial, donde unos 600 elementos de esa Secretaría se encargarán de la seguridad. También se colocarán cámaras de seguridad en puntos estratégicos y tramos carreteros. El proyecto está sujeto a disponibilidad presupuestal y está abierto a las contribuciones de beneficiarios de esa Zona Económica Especial. Este modelo se replicaría en todas las Zonas Económicas Especiales para garantizar la seguridad y el Estado de Derecho y brindar mayor certidumbre a los inversionistas. Es muy grande la gama de los negocios que se pueden desarrollar en las Zonas Económicas Especiales, como son los dedicados a la manufactura, agroindustria, procesamiento y transformación y almacenamiento de materias primas e insumos, innovación y desarrollo científico y tecnológico, prestación de servicios de soporte a las actividades económicas como lo son servicios logísticos, financieros, informáticos y profesionales, así como la introducción de mercancías para tales efectos. Dichas actividades estarán sujetas a los lineamientos para el otorgamiento de los permisos, asignaciones y autorizaciones que están próximos a publicarse. Algunos servicios asociados deberán ser proveídos por los administradores integrales, como son los de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes, o de la emisión de cédulas de identificación para el personal que labora dentro de la zona. Las actividades y servicios desarrollados por los administradores integrales y los inversionistas contarán con la fortaleza que otorgan los múltiples estímulos fiscales, financieros, de seguridad social y laboral. Entre los servicios que ha prestado nuestro despacho está la elaboración de la regulación jurídica de los seis centros principales de desarrollo turístico de Fonatur la regulación de varios centros de desarrollo urbano de varios estados de la república y la participación en cerca de 30 obras intelectuales en materia de desarrollo urbano y turístico. Entre las que destaca el capítulo correspondiente a México del International Manual of Planning Practice, elaborado por la Asociación Internacional de Urbanistas. Esta experiencia nos convierte en un equipo idóneo para asesorar buscando el esquema que mejor se adecue a tus necesidades.